Es pues que pregunta. sabes cuál fue el problema del cuestionario pasado, si te soy sincero. Yo digo que mejor lo juntemos este con el de la siguiente, porque el pasado, o sea, como eran dos preguntas, si tenían una mal, ya era una calificación muy mala, entonces... Pues lo que, es lo que les acabo de decir, pero varias personas me dijeron que sí les gustó así. Entonces, mira, lo que podemos hacer... Atencalcoatl, Víctor Hugo y Argueo se quedan dormidos y canas. Creo que los, los puedo sacar de la reunión. Creo que sí. Atencalcoatl te voy a sacar de la reunión. Está, está infiltrado. ¿Qué pasaba, Argueo? Voy a ir poniendo un, un mensaje de que si es con más 2 la ecuación 18. Ah, super. Por los que no atendieron. los que sí. no vinieron la está bien Argueo, mándala por mail si quieres. Víctor Hugo y Atencalco, ¿tienen dudas? Bueno, no contestan siquiera. Entonces... No, por momento, ok. Bueno, entonces nos vemos a Tencalcóatl.